Hola, buenos días, mis Curlys. Hola, buenas tardes para los que estéis en otro oh, uso horario, ¿de acuerdo? Um, good morning, good evening. <risa> oh, estoy súper encantada de estar aquí hoy otra vez. Primero voy a dar muchas gracias, que es que ya sabes que los domingos yo nunca hago vídeos, pero he dicho, hoy voy a dar las gracias a todas mis seguidoras. Ya sabes que soy Carmen Mangue, la fundadora de CurlyManga.com. Que es Curlymung y Kurlimang es un espacio creado por las mujeres que lo quieren absolutamente todo. No solo eso, es un espacio para empoderar, motivar, ayudar, pero sobre todo ¿eh? es un espacio para, que, para educaros, a que seáis felices y a que queréis la vida que realmente os merecéis. Ahí va eso, ¿no? ¡Qué guay! Vale, pues hoy vamos a hablar del legado. ¿eh? ¿Quieres dejar un legado? a las nuevas generaciones, a tus hermanos, a tus primos, a tu gente, a la humanidad. Y tienes la gran pregunta, ¿cómo comienzo mi legado? Wow, esto es una cuestión interesante. Voy a tomar un poquito de... de zumo. Ya sabéis que, mira, eh, ah, eso es dicho, mira, los que no habéis visto todavía la camiseta, esta es la nueva camiseta con la letra más grande, curlymangue.com de Curlymangue, ¿vale? Y tenéis una preciosa taza para aquellas personas que la quieran adquirir, tenéis que ir a la página web curlymangue.com, ¿vale? Ya pondré aquí el nombre de la página, curlymangue.com. Y la gran pregunta, quiero dejar mi legado, ¿cómo dejo mi legado? ¿Y qué es un legado? Pues un legado es como es un regalo que tú dejas a la humanidad, ¿vale? Para que se te recuerde. Hay legados positivos porque nos vamos a hablar de los legados positivos como los de, como los de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Alexandre Garajandel, Hay legados maravillosos como el de Stephen Chop. O sea, todo el mundo tiene la capacidad de dejar un legado porque todo el mundo se nos dio, digamos, el espíritu de creatividad. ¿Vale? Yo siempre digo que no es pobre el que crea, ¿vale? Toda persona que crea nunca va a ser pobre porque va a poder crear siempre algo que le va a ayudar, que le va a dar economía ¿eh? y, que, y que además va a poder convertir en un legado. Pero antes de empezar como con ese, esta explicación de cómo eh, dejar tu legado, hay algo muy importante que tenéis que aprender a hacer, que es crearos un espacio positivo, en vuestra zona, en mi caso, yo tengo este, que podéis ver aquí, tengo. Eh, cuando piensas en abandonar, piensa en por qué empezaste. Los caminos difíciles a menudo llevan a lugares hermosos. Es muy importante tener un entorno que te sientas cómodo, aunque sea en tu habitación o en un espacio que tú tengas donde tú puedas poner cosas positivas que te animen. Ahora dicho esto, vamos a hacer un medio del asunto. ¿Cómo crear mi legado? ¿Vale? Los legados todos empiezan siendo muy pequeñitos, pero antes de que tú puedas crear un legado, tienes que primero tener la intención, la firme intención de que tú quieres crear un legado y ponerte a pensar en qué tipo de legado quieres crear, qué producto te gusta, qué te motiva, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu propósito? Pero para eso tienes que alejarte de todas las personas negativas y todo el entorno negativo. ¿Por qué? Porque los entornos negativos no son buenos para tu positividad ni para tu creatividad. Toda persona negativa no es creativa, ¿de acuerdo? ¿Eh? Y si tú quieres ser una persona creativa con objetivo, tienes que coger la fijara, como digo yo, y cortar por sano. ¡Sus! O borrar, borra, borra todas las personas negativas de tu vida, borra, ¿eh? pero aprende de ellas, aprende lo que no tienes que hacer, qué camino debes seguir, ¿de acuerdo? Y dicho esto, vamos a hablar ya de cómo conseguir eh, tener tu legado o empezar tu legado. ¿Cómo vas a empezar a conseguir tu legado? La primera parte es, tienes que identificar cuál es tu propósito, qué te gusta, en qué eres bueno, en qué te gustaría ser bueno, eso es muy importante, ¿vale? Una vez que ya tienes esto, ¿Eh? Ya puedes empezar a trabajar sobre aquello que te gusta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer esto? Si yo, yo ya sí tengo identificado mi legado o no lo tengo identificado o ya sé lo que me gusta, pero no sé muy bien cómo llevarlo adelante. Ahí viene el curso estupendo que tengo de Descubrir tu propósito. Porque, pa claro, para poder dejar un legado, primero tienes que tener un propósito y para tener un propósito, primero tienes que saber cuál es, ¿no? Todos, todos, a ver, sabemos que no nos gusta desde pequeños. Eso no me gusta, mamá. Eso no me gusta, papá. Eso no me gusta. Pero descubrir aquello que te gusta es muchísimo más difícil. Y como a menudo muchas veces no lo sabemos, necesitamos ayuda externa. Porque yo también la necesito en su, en su momento. Es decir, yo... Estaba confundida como tú. Estaba, digamos, madre mía, ¿dónde voy a tirar? ¿Qué voy a hacer? Se hacer tantas cosas. ¿Cómo unifico todo esto que se hace? ¿Eh? ¿Cómo unifico? Eh, me gusta escribir, me gusta la moda, me gusta. No, ¿cómo lo unifico? Porque al fin y al cabo es todo, tiene, tiene que condensar para crear un producto único, ¿de acuerdo? Que luego puedas diversificar. En mi caso fue la escritura, porque con la escritura me di cuenta que podía no solamente ayudar a las personas, ¿eh? sino que podía más crear infoproductos, ¿de acuerdo? Y eso es, ahí es donde tú vas a ir directamente. es Para llegar a ese punto en el que yo estoy, ¿de acuerdo? Que es de crear mis propios productos, mi propia marca, todo esto, tienes primero que encontrar cuál es tu motivación, cuál es tu propósito, qué quieres hacer, en qué nicho, qué departamento de la vida, como yo lo llamo, encajas, qué tipo de personas te gustaría ayudar, ¿de acuerdo? Entonces... Si sí, esa es la gran pregunta de, madre mía, Curly, oh, Carmen, madre, yo ya sé, o sea, yo es que estoy convencida de que quiero hacer algo en esta vida, pero es que hay tantas cosas en mi cabeza, tantas influencias externas, necesito descubrir cuál es mi propósito. Ahí está nuestro curso, taller estupendo online que es Descubre tu propósito. Y una vez que hayas descubierto tu propósito, podrás empezar a trabajar en ese propósito para convertir esa habilidad o ese propósito en monetiza tu dinero, es decir, que te den unos ingresos. ¿Eh? Qué hermoso que es ganar dinero ayudando a los demás. Es lo mejor que hay. O sea, no hay nada como eso. O sea, el saber que estás haciéndote, o sea, de oro, pero encima ayudando a los demás, doble satisfacción. O sea, yo me levanto por las mañanas y digo. Ostras, es que estoy feliz, estoy feliz porque me escriben, me escriben todas mis, mis, mis, mis seguidores, me dicen, oye, es que yo estoy montando esta empresa y es que no tenía ni idea y gracias a ti y he comprado tu libro, o sea, fantástico. Así que, de eso os voy a hablar hoy, por eso ya veis que no me maquillar ni nada, o sea, estoy aquí como... Normal, ¿sabes? ¿No? Sin accesorios ni aditivos porque lo que tenía que deciros realmente es súper importante. Y es que estamos en nuestra tierra para dejar algo a la humanidad como otros lo hicieron por nosotros, ¿de acuerdo? Y para ello tenemos que aprender a descubrir aquello que nos gusta. ¿eh? Y como muchas veces tenemos muchas influencias externas, ¿eh? lo que necesitamos es alguien que nos aclare las ideas. ¿Cómo lo veis esto? ¿Lo veis? Fenomenal, ¿no? Pues entonces, yo os invito eh, a que eh, participéis en mi curso de Descubre tu propósito. Porque te va a cambiar la vida. O sea, vas, vas a ver las cosas tan claras como las veo yo. ¿eh? Y te aseguro que yo estaba igual de confusa que tú. Pero ahora ya me veis. O sea, me veis con mi marca. Con... O sea, ya me he creado este, este legado mío que... Es un legado que, que esté para mí para vosotros, ¿de acuerdo? Y ahora te preguntarás, claro, pero es que yo, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, lo que yo te voy a decir siempre es que un legado no siempre empieza de forma grande. Es decir, yo no conozco a nadie que se levantara por la mañana y tuviera un imperio de tiendas. O que se lo por la mañana, tuviera un imperio de centros comerciales. O que se lo entra por la mañana y de repente vendiera 80.000 libros escritos como este King. Que yo no conozco a nadie. Sí conozco personas de las que yo he estado cercanas, cuando asistía a seminarios, que te dicen: Carmen, yo empecé eh, con una pequeña tienda y fue lleno bien, fue lleno bien. Otros me dicen: Empecé escribiendo relatos. Otros me dicen: jo, Pues yo empecé, mira, cargando mi ordenador en la espalda, cosas como estas, ¿no? Y eso te demuestra que para empezar un legado, no necesitas realmente empezar un legado a lo grande, ¿de acuerdo? Es, empiezas primer paso como todo. ¿eh? Entonces, yo siempre digo que en esta vida, eh, cuando tú identificas aquello que tú quieres, es mucho trabajo. Ahora se dicen oh, madre mía, es que nadie ha dicho que sea fácil. Yo no te he dicho desde que he empezado este video que fuera fácil eh, crear un legado, tener un objetivo y llevarlo a cabo, ¿de acuerdo? Nunca te lo he dicho. Siempre os digo que en esta vida es, digamos, como un 60% de trabajo, casi 70%, eh, un poco, digamos, <risa> a ver, positividad, o sea, de creer en uno mismo, digamos un 30% de creer en uno mismo, o un 40% el resto, o vamos a ir, un 20% de creer en uno mismo y el resto suerte, ¿de acuerdo? La suerte es, es muy importante, pero... Como decía uno de los eh, grandes creadores, eh, la suerte te encuentra trabajando, ¿vale? Tienes que trabajar para tener suerte. Entonces, dicho esto hoy, espero que eh, te guste eh, el curso, sé que os va a gustar el curso, sé que es un curso de verdad que... que que me ha ayudado a mí, que ha ayudado a muchas otras personas y que lo están contratando, que estoy muy contenta. Y es un curso realmente que te va a abrir los ojos y te va a enseñar el camino que tú tienes. O sea, esas herramientas que tú ya tienes dentro pero que están desordenadas. Vamos a desordenarlas eh, y todas esas ideas que tú tienes, condensarlas para que te, se conviertan en una. Que luego, cuando esa, esa única idea que tú ya tengas, o ese único producto, o ese, esa única motivación, tú ya la tengas condensada, podrás derivarla a diversos sacarle digamos como eh, brazos para crear otras cosas no que es lo que realmente hace la gente es decir eh, vamos a poner el ejemplo de alguien que todo no conoce la queen bee beyoncé que ha hecho beyoncé bien se empezó cantando y lo hace tan bien que a raíz de hacerlo también con ella lo podía hacer con los ojos cerrados ha empezado a sacar otros productos línea de ropa eh, línea tal ha empezado a crear cosas de acuerdo pero eso solamente lo puedes hacer cuando tú creas un primer producto, y para crear un primer producto que va a ser tu legado, el principio de tu legado, tienes que identificar aquello que tú quieres hacer, aquello lo que tú, quieres, tú eres bueno, ¿de acuerdo? Y para eso está manga.com Y eso es todo por hoy. Espero que os haya encantado el vídeo. Eh, las tazas, que siempre me preguntáis, lo digo al final, eh, están en lo que es la página web Solo tenéis que clicar, comprar la taza o la camiseta o la agenda que hay allí y se os enviará directamente a vuestra casa, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué tengo que decir más? Recordad que estamos en Twitter, Facebook, Instagram, Tumblr, uh, y yo creo que en ingresiva, sí, y en wordpress.com, ¿de acuerdo? Que es el antiguo blog también. Y bueno, Ah, os voy a comunicar, para las personas del cabello, no, no me olvido de vosotras, ¿vale? Eh, es algo que yo siempre tengo constante porque es una forma también de motivar el estar bien y sentirse bien con una misma. Eh, voy a un, os lanzaré un libro dentro de poco, ¿vale? Estoy preparándolo, estoy preparando las cosas, ya casi está el horno, falta que se cueza. Así que eso, nos vemos pronto. Muchas gracias, eh, estoy súper feliz de que, de que estéis aquí conmigo y nos vemos pues, en el próximo vídeo. ¿Vale? Chao. Hasta luego. Besitos, ma. Y es que os quiero a morir. Os quiero muchísimo. Madre mía. Es que es que es que. Madre mía. Sois los únicos. Chao. Ma.